Amigos, sean bienvenidos al podcast de Canal 49, como siempre es un placer saludarlos a todos y cada uno de ustedes eh, Aquí en YouTube, en iBox y en Spotify, si me están escuchando ya saben que ahí pueden eh, oír el podcast si no lo pueden ver Les dejo los links en la descripción como siempre eh, Suscríbanse al canal, eh, denle like eh, a los videos, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subo nuevo contenido eh, ya saben que está la opción de unirse a miembros del canal, eh, eso ayuda mucho a seguir adelante con este, con este contenido dedicado a los 49, poderosos 49 de San Francisco. Eh, le quiero mandar un saludote que le debía desde hace ya algunas semanas a los carnales del Niners Room, eh, aquí en la Ciudad de México, en Aguascalientes, en, en, en la Comarca Lagunera. No, me dijeron que por ahí les mandara un saludote. Y, y este les mando un abrazo a todos, carnales, qué chido que siga creciendo la, la familia de Ender eh, en todos lados, ¿no? Y a todos los clubes de fans, ya saben que a los Chapters en Jalisco, al Club 49ers México, eh, eh, el oficial, a, a, al Gold Rush México también, carnalazos. A todos los clubes de fans que andan por ahí, ¿no? A Mexicali, Juárez, todos los que, que siempre me escriben y me saludan de todos lados. Un abrazote a todos, carnales, que me permiten eh, compartir mi contenido con todos ustedes. Eh, ¿Qué más? Pues miren, este podcast yo creo que no va a ser muy largo, <ríe> además de que me tomé mis pequeñas vacaciones, <ríe> no sé si se dieron cuenta, eh, la semana pasada pues, aprovechando el bye Week, eh, no hice más que el podcast y el Canal 49 que fue dedicado al señor Kyle Shanahan, nuestro Head Coach. Eh, ya no hice simulación, sí transmití en Twitch el miércoles, pero eh, también este fin de semana estuve bien movido, ando haciendo un montón de cosas, tuve que salir fuera de la ciudad. Y no me dio como este, mucho eh, tiempo, la verdad, de hacer muchas cosas. Pero me, me aproveché para adelantar con otras porque pues tuvimos semana de descanso, ¿no? Sin embargo, pues las cosas se siguen moviendo. Por ahí de repente dicen o preguntan, ¿no? este eh, ¿Qué nos conviene más que gane? Si Seattle o si los si Rams o Arizona, ¿no? Y por ahí bien, bien comentan lo que, nos, lo que más nos importa es que ganen los 40. ¿no? Independientemente de si gana Arizona o si gana los Rams o si gana Seattle. Lo importante es que gane San Francisco, pero sí tenemos que ser conscientes que si San Francisco gana o San Francisco pierde, este, nos va a afectar de acuerdo también a lo que pase con los demás miembros, eh, sobre todo de nuestra división. ¿no? Y esta semana pues, pues la división jugó, los, los, los, los, los, los primeros en descansar de la división y se enfrentaron los Rams a los, a los gigantes, se enfrentó Arizona a los cafés y se al el domingo por la noche a los aceleros de Pittsburgh. Eh, los Rams, digamos que la tenían, eran los que la tenían más facilita, ¿no? Por ahí ya eh, te diga, con golf no. Matthew Stafford se va con cuatro pases de anotación y se ven bien los Rams, ¿no? Lo, lo que se esperaba, ganar, ganan los Rams. Se ponen 5-1. Um, Arizona, yo pensé que iba a ser un juego más este, apretadón y no. La verdad es que le volvieron a pasar por encima a otro equipo. Esta vez las víctimas fueron los Cafés, yo no me la esperaba. Los Cafés estaban, venían haciéndolo muy bien. Y sí, Arizona fue superior. Y es el único equipo invicto en este momento de la NFL, los sorprendentes Cardenales de Arizona. Y eso me sigue, eh, así me empezó a hacer ruido en la cabeza porque digo, bueno, entonces pues, si le dimos juego a los, a los Cardenales, ¿no? Y Seattle, pues al final se va eh, con la derrota en tiempo extra este contra contra los aceleros, ¿no? Sus, sus odiados rivales desde aquel Super Bowl. Y pues Gino Smith haciendo lo que sabe hacer Gino Smith, ¿no? Aquí equivocándose en momentos importantes. Eh, para los que en Seattle ya quieren fuera a Russell Wilson, pues déjenme decirles que sería el error más grande que les podría pasar que Russell Wilson se vaya. Porque obviamente Seattle sin Russell Wilson no es el, ni la mitad de lo que es ese equipo. Dan una mejor segunda mitad, pero al final Gino Smith les cuesta el partido y una línea ofensiva que tampoco detuvo mucho. no. Pero bueno, esto mueve la, la división. Arizona se sigue posicionando como el, el número uno de, la, de nuestra división 6-0. Dobro Rams 5-1. Luego nosotros aparecemos gracias al Bay Week Con nuestros 2 eh, ganados y 3 perdidos. Y al fondo se va a hacer con dos ganados y cuatro perdidos. Momentáneamente así están las cosas. Vamos a ver qué pasa la siguiente semana. Que vamos domingo por la noche contra los potros de Indianapolis. Pero bueno. Eh, esas son como las noticias que, que, que suceden, ¿no? también eh, Arizona se, trae a, se lleva a Zach Hertz de Filadelfia y por una quinta ronda hay un movimiento bastante bastante inteligente de la gerencia de los cardenales y ya se empiezan a ver cada vez más pesados los, estos, estos cardenales de Arizona y todo parece indicar en este momento que pues van a ser los, los mandones de la división, todavía falta un, un buen tramo, vamos a ver qué. Todavía que puede suceder. Empieza a surgir este, este debate ya de la disyuntiva que puede tener Shanahan. Porque podría ser, podría ser. Todavía no es un hecho. He hablado, hay rumores. no, que, que podrían estar disponibles Garopolo y Lance para el juego contra los Colts. Y ver qué va a decidir él. Si va a ir con Lance o si va a ir con Garopolo. Yo creo, yo creo. Que va a seguir siendo Garopolo el titular. ¿no? Por, por la experiencia, por lo que le aporta el juego. Porque al parecer también hay rumores ahí que se está como... Dividiendo el locker entre los que sí quieren a Lance y los que no. O los que quieren más a Garópolo y los que no. Por ahí quiero dándole like a algunas cosas que no estuvo como muy chido, ¿no? Pero bueno, quién sabe qué situación esté pasando interna en el equipo. Pero parece que empieza a haber división entre que, quién quiere a Jimmy y quién quiere a Lance. Rumores, ¿no? Al final, eh, fíjate, Patty. La verdad es que nada, confirmado, solamente son chismes. Pero pues es de lo que nos estuvimos alimentando de esa información está... Esta semana de, de descanso. Eh, regresos, pues bueno, eh, además de Garoppolo, que puede ser que ya esté. Y tal vez Lance eh, se habla, se ha hablado por ahí de que tal vez ya podría estar Jeff Wilson Jr. para atacar, a ayudar al ataque de reyes. Y tal vez podría estar Aaron Banks, ¿no? nuestro guardia drafteado, para ver si puede hacer algo mejor de lo que está haciendo Bronskill. Eh, George Kittle vamos a ver, vamos a ver si puede estar también ya para el juego contra los Colts. Que va a ser un, un duelo muy complicado porque los Colts aplastaron a los Tejanos, esperaba, pero los aplastaron y hace ocho días eh, le dieron un juegazo a, a los Ravens. Entonces los Colts van a ser un, un rival muy complicado del que ya platicaremos el, el, jueves, ¿no? el jueves. Este jueves pues básicamente nos vamos a centrar un poco más en esta situación que, que, que ya espero que cambie y en los potros de Indianápolis, nuestro siguiente rival. Um, Quería, quería como ya para acabar de redondear con el tema del jueves, ¿no? Que, que estuve hablando, el de Shanahan. Eh, yo creo, o sea, en resumen, bueno, pues, lo que digo en el video, pues es, es, creo que lo dejo claro, me parece, por ahí a lo mejor alguien no, no captó muy bien el, el, el, el, la idea o mi conclusión. Miren, yo creo que Kari Shanahan sí si es una mente ofensiva muy buena. Ahorita está pasando por una crisis, crisis que pues, muchos coaches y jugadores pasan en algún momento de su carrera, ¿no? Creo que está en una crisis, creo que sí tiene un problema de ego, sí creo que tiene un problema de, de, de que no sabes eh, ser como autocrítico con lo que está pasando. No sé si, si McDaniels no le está ayudando o si él no le quiere hacer caso a McDaniels. Sepa Dios qué está pasando ahí, pero Shanahan está pasando por una crisis importante como head coach. Um, sin embargo, sí sigo creyendo que es una de las mentes ofensivas... ...más inteligentes de la NFL, algo tiene que cambiar ahí en su cabeza. Tiene que empezar a explotar otro tipo de armas, otro tipo de jugadas. empezar empe no, Ya no tanto como querer improvisar cosas o querer eh, jugarle al genio, ¿no? Sino tal vez regresar a las bases del 2019, que era ataque terrestre. Que no renuncie al ataque terrestre. O sea, creo que si ya tiene a Alaya Mitchell, tiene a Sherman ...y puede regresar a Joe Wilson, puede empezar a hacer otras cosas... ...con su ataque terrestre, que es la base de, de, de todo lo que él ha querido hacer, ¿no? Sí, tendría que empezar a tratar de implementar un mejor ataque aéreo... ...pero, pues bueno, eso depende de qué core va a tener en el campo... Um, ...pero básicamente lo que yo les quise decir en este video es eso... ...sí, como Head Coach, me parece que ha estado haciendo bien las cosas en general en el equipo... ...2019 fue un gran año, fuera de ese año se ha quedado como... ...en el limbo ciertas cosas, primer año... Um, ...pues la reconstrucción, se entendía... ¿No? El récord 6-10 aceptable, segundo año eh, se va a los 14, este, eh, por la lesión de garópolo eh, o 4-12 fue, perdón, 4-12, por la lesión, la lesión de garópolo tercer año Super Bowl, cuarto año pandemia, lesionados, bla, bla, bla. Y este año yo creo que ya los pretextos se tienen que acabar con Shanahan, porque como lo comento en el, en el video. Eh, ya, ya basta de pretextos y ya basta de, de seguir como viendo a ver, ¿ahora qué? ¿ahora por qué estamos así de mal? Si es la preparación física, pues señor, por eso usted es el, el más, el head coach, y algo tiene que hacer ahí, algo tiene que ver, porque no es posible que tanta gente se siga lesionando, eh, y está cañón. Si que los jugadores no están respondiendo, bueno, pues es que usted los escogió, ¿no?, es que se lastiman, bueno, pues eso, o sea, todo al final recae en, en, en la cabeza, que es Shanahan, se han tomado las decisiones porque él ha querido este equipo así como está, él ha escogido las piezas, draftea a Ayuk y ahora dice que, que no está dando lo que él espera, y, y se trae a Monster y, y se le lastima, y, y draftea a, a, a McClinch y McClinch está jugando basura, este, y, y draftea a Jalen Hort, se casa con él, lo dejan en el roster 53 y el señor sigue lastimado como toda la vida, y decisioncillas ahí que creo que como head coach se le están yendo de las manos Y ese es el tema importante En resumen, creo que Kai Shanahan puede ser un gran head coach Con el tiempo, creo que todavía le falta mucho colmillo Y se lo están comiendo las malas decisiones Y eh, tal vez el ego Y tal vez un, una mala planeación de lo que se tenía que haber hecho Desde mediados para mí de la temporada pasada Y el inicio de esta, ¿no? Nos han vendido tal vez espejitos. Yo vi un gran offseason de los 49. A mí me pareció que habían hecho un gran offseason, inclusive el draft. Que seleccionaron al, al, al tackle que yo tanto había estado pidiendo. pidiendo al guardia, perdón, que tanto había estado pidiendo. Y terminó, pues, o oh, hasta ahorita no ha sido factor. ¿No? Este... Y se han dejado de ir jugadores, bla, bla, bla, bla, bla. Pero el resumen es eso. Vamos a tenerle un poquito más de paciencia a Shanahan, no vamos ya a pedir que le corten la cabeza y nos vamos a volver locos porque también como se los expliqué, así recuerdo que pasó en aquel tiempo con Harburg, Harburg nos había dado puras temporadas ganadoras y, y su peor error o su peor temporada fue un 8, -8 y por ese 8-8 ya la gente y la afición y, y la prensa y todos estaban pidiendo la cabeza de Harburg y Jeff York, Jeff York perdón, lo, lo, lo corrió con las manos atrás porque ni se llevaba bien. Eligió a, a Trent Bunky y Trent Bunky resultó ser también un fiasco. Yo no quiero que lleguemos al punto en que Jeff York empiece a meter otra vez las manos porque yo creo que cuando Jeff York mete las manos ahí ya empiezan a, a pasar cosas que no están muy chidas. Entonces vamos a tener, yo creo que hay que tenerle más paciencia a Shanahan como, como también se los mostraba Bill, Bill Walsh. El, el, más grande coach para mí que ha, que ha dado la NFL. Eh, también en su cuarta temporada mal, ¿no? Después de ganar el Super Bowl, ni siquiera pasa playoffs en la temporada de la huelga. Su récord tampoco era tan impresionante. Veintitantos ganados y treinta y tantos perdidos en su cuarto año. Entonces tampoco podemos eh, eh, paniquearnos por lo que está pasando. Creo que, yo creo que después de estar leyendo mucho esto, después de estar revisando mucho esas cosas, de estarlo como ya meditando. Hay que darle un poco más de confianza a Shanahan, ¿no? con todo y mi análisis y lo que vi yo, o lo que veo, o lo que leo. Creo que su proceso ha sido correcto, vamos a darle hasta media temporada, yo creo, para ver qué nuevas cuentas nos entrega. Y de ahí hasta el final de, de, de la temporada, pues ya veremos eh, qué, qué, qué, qué podría proceder. No es que nosotros tengamos injerencia, ni lo que nosotros digamos pese ...o que ni siquiera lo escuchen, ¿no? O y leía un comentario que decía... ...algo pusieron y puso okay. que... ...sí, ahorita que lo lea seguro te va a hacer caso, ¿no? A nosotros no nos va a hacer caso a absolutamente nadie... ...estas solamente son pláticas como entre cuates, niners... ...y dar nuestros puntos de vista... ...de coaches de sillón... ...y de, y de gerentes este, de Facebook, ¿no? <risa> Pero démosle un poquito más de paciencia... ...yo espero que este juego o se re reacomode las cosas... ...yo no sé... No sé por qué, a, a, a diferencia de otras semanas, de verdad, no sé por qué esta semana tengo un buen presentimiento. No me pregunten por qué, a lo mejor ni siquiera tengo fundamentos y el jueves posiblemente todo va a apuntar que, que, que Indianápolis viene mejor, pero yo tengo un presentimiento, creo que algo va a pasar. Yo quiero pensar que mi presentimiento es bueno, yo creo que, que, que, que, creo que va a pasar algo bueno, tal vez es malo, pero tengo el presentimiento de que algo vas a acudir a San Francisco este próximo domingo y yo quiero pensar que va a ser una, una, una victoria y que se va a empezar a enderezar el camino estamos ahorita ya aparece en la página de la NFL el Play of Picture ¿no? ya empiezan con, con su hype este, y San Francisco está por ahí en el, en el puesto 10 no a un juego de equipos como el año pasado Minnesota, de, de, de, de ahora de Carolina y equipos así que pues yo creo que San Francisco si se aplica les, los puede tumbar San Francisco puede lograr un, un, un spot en playoff, pero se tiene que ap apurar desde ahorita y no esperarse hasta la semana 12 a ver qué sucede, ¿no? Eh, pero bueno, ah, no me extiendo más, la verdad es que también ya para qué estar hablando paja y estar hablando cosas que, que, que tal vez no tienen tanta relevancia. Pero tengamos la paciencia, acá hay Shanahan, señores, vamos a aguantar, yo creo que este año, y es que miren, además creo... Que más allá de tener la paciencia, porque quieramos, vamos a tener que tenérsela. Ya les he hablado del proyecto Lance. Es su proyecto de Shanahan. Es, digamos, el, el, el, su, su. ¿Cómo se dirá? Su proyecto final, ¿no? Y lo tiene que entregar. Y lo tiene que entregar bien hecho. Y York se va a esperar. Y la gerencia se va a esperar. A que les entregue un trabajo bien hecho de lo que prometió. Y queremos ver, creo que todos, a un Trey Lance siendo un gran coreback en la NFL. Pero esa es chamba de, del señor Shanahan y no lo van a dejar ir hasta que al menos no se den cuenta que realmente no está pasando nada o que sí estén viendo un progreso ahí. Eh, pero bueno, hasta aquí señores, nos vemos el jueves para, para Canal 49 aquí en YouTube, no ya con la información. Regresamos después del Bye Week que creo que nos vino bien, a mí me vino muy bien. Olvidarme un poquito de todo eso, como que ya me relajé, ya entré en mi modo Zen, en, en, me fui a mi lugar seguro y ya, estoy, estoy, estoy listo para lo que viene. Um, y, el y el miércoles estoy en Twitch Este miércoles se voy a transmitir en Twitch miércoles, Esta semana miércoles y, y, y probablemente viernes voy a estar en Twitch Ya les aviso, pero el, el miércoles seguro en Twitch Y ahí seguimos platicando, carnalazos um, Pues nuevamente les repito síganme en las redes sociales Canal 49 Oficial en Facebook, Twitter, Instagram En, Canal 40, en Twitch como Canal 49 Así estoy en Twitch um, Denle like al video, a los videos, al contenido, eh, suscríbanse al canal si no lo han hecho, ¿no? Aquí sigue creciendo la familia Niner, la opción de miembros del canal para quien, quienes quieran ser los miembros dorados de Canal 49 y tener ciertos beneficios, eh, como los emoticones, como los chats, eh, las pláticas en los chats, eh, los créditos al final de los videos y los regalos que voy a seguir eh, dando, ¿no? Um, ¿Qué más? Pues nada más. Y el sábado, pues ahora sí ya va a haber eh, otra vez interacción extraída de Twitch porque tenemos que aventarnos en el juego contra los espacios de Indianapolis, Sunday Night Football y ahí platicamos en Twitch, señores. Les mando un abrazote a todos. Cuídense mucho. Mucha buena vibra, carnales. Que no decaiga el ánimo, aunque a veces da coraje, pero tenemos que seguir fieles al equipo porque si no, qué chiste. Nada más en las buenas, pues no está chido. Cuídense mucho y ya lo saben. Go Niners.